Señor, les bendiga en este hermoso día. Eh, me da gusto verle a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar vivo, no un derecho. Gracias a Dios por su misericordia. Eh, Sabe que hay un dicho que dice... Uh, Jesus is the reason for the season. Que es eh, Jesús es la razón de la ocasión. Y creo que resultaríamos negligentes e incompetentes si nosotros no aprovecháramos el tiempo para hablar de lo que dice la Biblia que el verbo se hizo carne. Como dijo el hermano Monroy, exactamente. Pablo se hubiera sentido incompetente, insuficiente en su llamado si al llegar a la Europa, o allá en Atenas, no hubiera hablado acerca de la idolatría que ellos tenían, eh, que él podía ver alrededor. Él sacó provecho porque en medio de toda esa idolatría había un letrero de que estaba hablando del Dios que ellos no conocían y él aprovechó eso. Creo que en vez de estar maldiciendo y condenando a la gente, deberían de aprovechar estos hombres a hablar acerca del privilegio que hemos tenido de que el verbo se hizo carne. Y, eh, muchos hablan de una forma tan enojados como que están celosos que ellos no lo pueden celebrar. Hablan enojados. Es como que quisieran hacerlo y algo les impide hacerlo. Es celo el que tienen. Eso están, como dijo el hermano Monroy, exactamente como el que no cree en Dios y se enoja por los que creen en Dios. Celo tiene de no poder conocer a Dios. <risa> eh, Dios nos ayude. Yo no quiero, personalmente no quiero aparecer delante de Dios como incompetente y de no aprovechar el tiempo. Bueno, no voy a hablar de eso y hable el, el jueves de eso. Y usted ve el video y juzgue si dije algo fuera de la Biblia. Aquí venimos a hablar eh, algo que, que estamos seguros que está en la Biblia, si no, no vamos a hablar. Y claro, como predicadores tenemos conocimiento extra bíblico. ¿Qué es extra bíblico? Bueno, eh, fuera de la Biblia, historia. ¿vale? Sabe que la historia confirma la palabra de Dios. Pero a mí no me gusta meterme en una historia de hace cinco mil años, hermano. Está muy lejos para que yo pueda traer con exactitud lo que... Lo que muchos afirman que así es. Cinco mil años es bastante para nosotros, para Dios no, pero para, di para nosotros es demasiado para poderlo traer al tiempo y enseñarlo como que fuera cierto. Hay mucha duda en ello. Es una historia muy vaga. Voy a hablar un poquito acerca de, usted, algunos han oído hablar acerca de un historiador que se llama Tácito. Bueno, él vivió con el año 50, 50 y 55 en el tiempo de Cristo. Pero hay cosas que confirman. Porque algunas veces eh, los que han estudiado a Tácito como un historiador romano eh, han pensado que posiblemente él, él escribió y se inclinó a favor de su nación, de, de, de Roma. Sin embargo en la arqueología han confirmado que lo que Tácito dijo es cierto. Eso es importante. Hace tiempo he venido hablando, quiero que me ponga atención en esta, creo que estamos en, con los teléfonos en vibración. ¿no? Hace un tiempo hemos venido hablando y a la vez enseñando acerca de la jerarquía. Eh, lo hemos enseñado en, en Zoom con el liderazgo internacional y también lo hemos hablado en la iglesia local. Es que, jerarquía, ¿qué? Bueno, quizás alguien diría, ¿qué es eso que está hablando? Jerarquía, eso. Hay varios tipos de gobiernos, como hay anarquía, monarquía, jerarquía, teocracia, y usted, hay un montón de ellos que ya están en mi acuerdo. Eh... Pero los que más suenan son los, la jerarquía, anarquía, monarquía. Pero cuando hablamos de jerarquía, estamos hablando de teocracia, del gobierno de Dios. Y hemos hablado de que la jerarquía comienza desde el cielo. Eso es, no es un invento humano. La jerarquía, el gobierno jerárquico comienza desde el cielo, está en los humanos y aún en los animales. Que es, es, una, es uno sobre otros. La Biblia, no, no voy a hablar mucho de ellos, sino que voy a hablar acerca de que la jerarquía comienza en el cielo, porque hay un orden, Dios es orden y el gobierno, cuando dice la Biblia que, simplemente lo dice así, eh, porque Jesús está, eh, el Padre es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, y también dice, el Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Esa es jerarquía. Y tenemos posiciones jerárquicas en el cielo, que es de Dios, el, están ángeles, arcángeles, son rangos. Entonces, no estamos hablando. De, de algo fuera de lo común o de orden o algo extraño No estamos hablando en un idioma extraterrestre No estoy hablando de criaturas extraterrestres Sino que estoy hablando del sentido extraterrestre fuera de la tierra Entonces, en, hemos estado enseñando acerca de la jerarquía y hemos tratado la mejor manera de mantenernos en la verdadera interpretación de las escrituras sin forzar el texto, ni mucho menos torcerlo. Usted qué es torcer, eh? Muchos agarran la escritura y el texto y lo tuercen demasiado para que quepa, o lo forzan para que quepa en la mente de las personas. Y no, la Biblia no debe ser así, no debe de forzarla. Ella tiene que encajar fácilmente por la revelación del Espíritu Santo. Porque Dios no es así tampoco. Él no forza ni retuerce la Escritura. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Porque ciertamente se puede malinterpretar o intencionalmente se puede usar para manipular a la iglesia, membresía o el pueblo. La jerarquía es divina, pero se puede mal usar, se puede torcer, se puede usar para manipular como la mayoría de las organizaciones religiosas en el mundo lo usan para manipular a la gente, ¿no? Porque claro, desde que hablamos de que en la jerarquía Dios es más Dios, eh, eh, está Dios, el Hijo, el Espíritu Santo y todo esto, este, las personas se creen en una posición alta y como dicen, bueno, este es gobierno de Dios, es jerarquía, es teocracia, entonces yo estoy en una posición más alta así que tú me tienes que obedecer, y te tienes que someter a mí. Eh, entonces es una, es una manipulación del gobierno de Dios para conveniencia del de liderazgo, no del pueblo. pero en la correcta interpretación o la práctica correcta de la misma, la jerarquía es hermosa y es una bendición en la iglesia. Veamos qué dice el apóstol Pedro. Estoy hablando de la jerarquía por causa de la mala interpretación de la palabra de Dios, en muchos casos. Dice el segundo de Pedro, verso, capítulo 1, verso 20, dice... Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Acuérdese que la, hay, hemos hablado que la, hay cartas de, de los apóstoles que son dirigidas a una iglesia local, pero en el caso de Pedro, en el caso de Santiago, en el caso de Judas y Juan, no son cartas enviadas a una iglesia local espe específicamente, sino por eso se le llama iglesias, eh, perdón, eh, cartas universales a la iglesia en todo lugar, en todos los tiempos. Por eso se llama cartas universales. Siempre he dicho y he notado en la Biblia, cuando di dice la Biblia que el apóstol Pedro estuvo predicando en el Pentecostés y estaba... Reunidas la gente de, todo, de todos los rincones del mundo presente. Eh, eh, lo que se le llama la dispersión de los judíos en todas partes. Venieron de todas partes. Venían a Jerusalén cada año a celebrar la Pascua. Eso le llaman la diáspora judía. Dispersados en todo el mundo. Entonces ellos venían. Y cabe mencionar que ahí el apóstol... Escribe y dice que habían gente de, del Ponto, de Asia, Pardo y empieza a decir. Y cuando él escribe las cartas, ya la carta a la iglesia, él escribe a los hermanos que estaban en esos mismos lugares de donde vinieron, que estuvieron presentes allá en la aplicación de Pedro. O sea, eso quiere decir que los que vinieron, que se convirtieron, porque fueron miles que se convirtieron, ¿se acuerda verdad? Cinco mil personas, ellos fueron y fundaron iglesias en todas partes, en todas partes. Entonces lo que pasó es que él escribe en todas partes a la iglesia, todo el que tuviera la oportunidad de oír lo que él quería comunicar a la iglesia. Por eso, pero él dice, entiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, no quiere decir que yo me meto y, y interpreto la Biblia privadamente y no me importa lo que los demás piensen y yo vengo y saco una doctrina y empiezo a decir que la Biblia dice o que Dios me dijo esto, que me reveló esto y un montón de cosas y nunca busco consejería entre los maduros en la fe. Tradicionalmente existen tres poderes en cada nación. Supuestamente, en naciones supuestamente demócratas, ¿no? Estamos hablando de que siempre usted hoy en todos los países hablan de democracia, lamentablemente no existe, pero se llenan la boca diciendo que son demócratas, ¿no? En todos los países del mundo. Pero cuando usted conoce el término democracia, y, y examina lo que están haciendo usted está viendo que están bien lejos de la democracia es mentira bueno pero estoy refiriéndome a esto porque en todos los países donde supuestamente se practica la democracia eh, esto lo aprendimos en la escuela desde primaria yo solo estudié sexto grado y yo aprendí esto de los tres poderes que hay en cada nación que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo, bueno, se dicen tres por el nombre, pero eh, realmente son dos. Aunque el Ejecutivo es, es todo el cuerpo. El ejecutivo de donde están los otros dos cuerpos, el Legislativo y Judicial. Eh, y ellos tienen su trabajo en cada nación. Todos están regidos casi por el, Todas las naciones están ru, eh, regidas por esos tres poderes. Esto es importante. El ejecutivo es el que se encarga de la administración general. El legislativo que aprueba y deroga leyes, en otras palabras, crea leyes. Y el judicial que la interpreta y, y hace respetar. Y esas leyes no son interpretadas por un individuo, sino por un cuerpo judicial o más que uno. Eso es importante. Y traje esto porque estamos viendo lo que el apóstol Pedro dice que la interpretación de la palabra de Dios no se debe ser como una interpretación privada, es lo mismo que vamos al poder eh, eh, judicial. Nadie viene y o hace leyes o o, o, o, o o investiga las leyes, no las interpreta las leyes una sola persona, ¿sabía? En el gobierno, no, son varios de ellos para que esa ley pueda pasar observada o se haga que se cumpla. No se puede, mucho menos vamos a hacer eso con la palabra de Dios, hermano. No podemos hacer eso. Pero hay, hay un montón de gente que dice que Dios le reveló, que Dios me dijo que haga esto y que haga lo otro, y allá andan y predican, y hay, toda la gente se lo cree en el internet. Claro, yo no soy iglesia de Dios, de la Biblia que estoy hablando, iglesia de la Biblia. Ellos son individuos que interpretan la Biblia a su propia manera y hacen doctrinas, y aún no solo eso, sino que ellos se convierten en líderes y hacen una iglesia. Con una interpretación privada, y el apóstol Pedro está en contra de eso. Él dice que eso no puede ser así. La iglesia, oiga bien, la iglesia no es un individuo, sino más bien es un cuerpo. ¿O no es cierto? Es una organización, es un organismo, organismo vivo, un cuerpo, donde la cabeza es Cristo. Donde desde el momento que habla, que es un cuerpo que tiene una cabeza y tiene miembros, y todos funcionan en el lugar que Dios les puso que funcionen. La iglesia no es, un, no es un loco que anda por ahí predicando un montón de, de, de cosas que Dios nunca se lo dijo o que mal interpretó en la Biblia, lamentablemente. Que la mujer no debe usar pantalón, que no se debe cortar el pelo, que no se debe celebrar la Navidad, con, se, con que se debe usar perfume, etcétera, etcétera. Le voy a dar un punto. No, yo pudiera traer todos estos puntos. Pero, por ejemplo, hay una gran guerra y un gran problema con el pelo. Sale un hombre y saca un cuadro, en una predicación saca un cuadro. Ustedes han visto una imagen de Jesús con el pelo hasta el hombro, ¿no? Y sale de él ahí diciendo, mi Cristo no es, no es un homosexual como este con el pelo así. No es un greñudo como este que está aquí. Así lo dice, lo saca ahí. ¡Interpreta, hermano, la Biblia! El apóstol Pablo dice que eh, no, es, no es honroso que el hombre crezca cabello. No debe de traerlo hasta acá abajo, claro que no. A menos que sea un voto nazareo, porque dice que no se cortaba el pelo, sino que crecía hasta donde llegara, hasta el tiempo, y después se lo cortaba. Porque no conocen la Biblia, no conocen el trasfondo bíblico y se ponen a hablar puras tonterías. Y solo ven el tiempo presente. ¿Sabe por qué tenemos nosotros este corte de cabello así pequeño? ¿Quiénes lo inventaron? Los romanos lo inventaron. Ellos inventaron el corte pequeño para sus soldados porque era higiénico para los soldados. que se, pues Los soldados en el tiempo del Imperio Romano no crean que se iban. Y aún aquí se puede ser dos años, 18 meses, en algunos países que se sirve en el ejército. Ellos se iban por cinco o seis años de guerra. Por eso cuando regresamos, usted ve, en los, en, en, especialmente en Roma, usted ve arcos del triunfo, arcos por todos lados. Y no solo ahí, en varios países ellos ponían un arco. Los arcos del triunfo, los arcos que ellos ganan. Eh, eh, que representaban las batallas que ellos ganaron cuando salieron casi de, después de cinco años ellos regresaban entonces era antihigiénico que ellos tuvieran pelo largo porque iban a crear piojos o, o otras cosas entonces ellos, ellos inventaron las restricciones de que cortarse el cabello para los soldados y en la, primera, en la primera guerra mundial se adoptó eso también no solo en Estados Unidos sino que en muchos países que se cortara el pelo de esa forma en cambio, en los 50 y 60, muchos se dejaban crecer el cabello en protesta en contra de la guerra. Este era una forma de protestar contra la guerra, porque el soldado con pelo corto y ellos se lo ponían largo. Contradicción ellos querían llevar. Pero si vamos a la historia, por ejemplo, en los años 1800, el siglo XVIII o principio del siglo XIX, Encontramos todos esos grandes predicadores que nosotros alabamos, decimos, y todos los que aún, los de nuestra herencia, en todas las denominaciones, alaban porque fueron hombres pioneros en la palabra de Dios. Ellos nunca traían un pelo como nosotros. Porque en, en, el, en, en los años 1800 estaba la moda del pelo hasta, la, hasta acá y los grandes bigotes, ¿se acuerdan? Tremendos bigotes que tengo un vecino que se lo hace así. <risa> con el pelo largo. Y, y usted ve... Usted vea fotos, porque ya, ya habían fotos, en 1800 ya habían fotos. Eh, grandes predicadores como, como Juan Calvino y todos esos, ninguno de ellos traían pelo como nosotros. ¿Quién nos critica? Todos traen su pelo hasta, hasta el hombro, Porque la costumbre hebrea, el pelo, largo, el pelo corto, el hombre era hasta, hasta los hombros y la mujer hasta abajo. Pero se ponen a pelear y a maldecir y a condenar a todo si un hombre viene con el pelo hasta, hasta el hombro. Lom, Dios mío, usted oye lo que dice. Así figuran a Jesús en una imagen y dice: dice hombre, mi Cristo no es un, un homosexual como este. Pero las es tonterías hablan. ¿De dónde sacaron eso? Ese hombre está predicando la palabra de Dios, no lo está predicando, está predicando convicción personal. Que eso es lo que él cree y quiere meterlo en la mente y el corazón de los que lo escuchan. Yo pudiera hablarles el pantalón de dónde comenzó también. No, está en la Biblia. Eso empezó después. Especialmente aquí en Estados Unidos. Una mujer, la, esta mujer famosa, es, aparece en la historia francesa que tuvo que ir, al, la metieron hasta la cárcel. En el tiempo de, del machismo porque usó pantalones. Y él lo hizo, claro, en forma de protesto también, porque no era, no, no era justo que, aunque todos los hombres fueron a la guerra y las mujeres quedan y la mujer ganando menos dinero haciendo el mismo trabajo que los hombres, tuvo que poner un pantalón para que le pudieran pagar lo mismo. Y hay mucho de eso, hay mucho de eso. Muy bien. Hace 40 años, como dijo el hermano, está hablando de, de, de personas que comparten nuestra herencia bíblica hace 40 años no teníamos estos problemas pero según ellos tienen nueva luz pero creo que lo que realmente tienen son nuevos perjuicios, prejuicios eso es lo que tienen y están muy llenos de ellos no tienen nueva luz porque hace 40 años no na, nadie andaba condenando y mandando al infierno y maldiciendo a los que celebraban navidad nadie lo hacía pero hoy no, y ellos según tienen nueva luz, Dios les reveló esto. Prejuicios tienen, eso es lo que han aprendido. A la vez se pasan en los púlpitos maldiciendo y mandando al infierno a todos los que están de acuerdo con su interpretación personal, a todos los que no están de acuerdo. Y diciendo que los que hacen estas cosas están endemoniados y que hacen llorar a Jesús por estas cosas. Oh, dice que el apóstol Pablo dice que el que hace esto está endemoniado. ¿A dónde dijo el apóstol Pablo? Que alguien que hace esto está endemoniado. ¿A dónde? Claro, si usted le pregunta, quizás venga y lo que va a hacer es retorcer la escritura. Y dársela, forzarlo para que usted lo crea. Pero no, la palabra de Dios es tan linda cuando el Espíritu Santo lo revela. Estos, estos predicadores, en todo su ser, no hay misericordia, ni mucho menos justicia. Son una belleza, interpretando mal la Escritura. Pero lo peor es que los que los escuchan, solo dicen amén. Si ellos buscar la guía del Espíritu Santo, son como loros que solo repiten lo que el predicador dice. Amén, amén. Pero nunca van a la Biblia, vamos a escudriñar la Biblia y pedir al Señor, revélame con tu palabra, revélame con tu espíritu, poder entender tu palabra. Y, y, y escudriñar y entender cuándo se escribió el texto. Porque muchos juzga, muchos leen, oiga bien, muchos leen la Biblia, juzgan la Biblia, la interpretan, conforme el tiempo que vivimos M para muchos predican la Biblia como que en el año 2000 se escribió hay que saber cuándo se escribió en qué circunstancias se escribió por qué se escribió estas cosas No hay tanto problema para eso, pero claro, para eso se necesita tiempo de escudriñar la Biblia, un estudio de la palabra de Dios, pero el que solo dice amén no tiene tiempo de escudriñar la Biblia, sino solamente repetir y decir amén al que está predicando puras mentiras. Si cada uno de los que escucha su mensajes tuvieran el, eh, las ganas de poder interpretar el texto a ver si ese hombre tiene razón, Quizás no todos dijeran, amén, esas cosas. Pero lamentablemente, cristianos perezosos que no quieren escudriñar la Biblia. Y dice un montón en el internet, Dios mío. Imagínense, que ¿tienen valor para decirle endemoniado a un cristiano y decirle que va a ir al infierno? Tienen valor. Como dije aquel día, son peor que los fariseos. Quiero terminar con una escritura. Eh, tengo dos versiones aquí. Tengo la versión 1960 y la versión nueva viviente, traducción viviente, que es una de las más bonitas para interpretar, eh, eh, eh, para conocer realmente lo que está diciendo en el lenguaje actual. Dice Judas, otra vez, Judas no escribió a una iglesia en particular, a una iglesia local, es una carta universal. Y no es no Judas Iscariote. ¿eh? Dice en el capítulo 1, verso 8 y 11: dice, oiga bien, yo voy a terminar con estas escrituras. Dice, no obstante, esto es versión 60. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Por eso estoy hablando acerca de la jerarquía, hermano, al principio. Oiga bien, esta es la razón por la cual estuve hablando de la jerarquía, porque dice que estos rechazan la autoridad. Estamos hablando de autoridad eclesiástica. No está hablando de autoridad secular, no está hablando el apóstol Judas de la de que no obedecen la policía, no, no está hablando de eso, ¿eh? está hablando de la jerarquía, dice rechazan la autoridad o oh, jerarquía divina bíblica y blasfeman de las de las potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel entendía, eh, perdón, contendía con el diablo, disputando con el, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Oiga bien, un, arc, un ángel, un arcángel. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. O sea, que no entienden, que no estudian. Eso quiere decir, desconocen las cosas. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, irracionales que no razonan. Los animales no son eh, racionales, sabía, ¿verdad? Porque ellos no razonan, nosotros somos, Dios nos creó a su imagen, semejanza, somos seres eh, racionales, ellos son irracionales, ellos no razonan, nosotros sí. Entonces, por eso el apóstol dice que ellos interpretan. La palabra de Dios en una forma como animales que no razonan, no escudriñan para no proferir maldición contra los demás. Se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué es lo que hizo Caín? Mató a su hermano. Estos están matando a los hermanos, ¿sabes? Son como Caín, que no tuvo misericordia, sino que envidioso, mató a su hermano. Eso es lo que están haciendo muchos en internet, matando, asesinando a los demás hermanos. Asesinos y todavía ellos se justifican, que ellos sí son hijos de Dios. Y se lanzaron por lucro en, con el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora lo voy a leer en la versión viviente. Dice, de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad, oiga bien, por lo que reciben en sueños, Dios me reveló, dicen. Dios me dijo, dice aquel que le diga al a la iglesia, a su iglesia, que la mujer no debe usar pantalón. Yo sé de qué iglesia estaba hablando. Él si él nunca fue miembro de la iglesia. Lo voy a repetir otra vez. De, man, de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la, a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a causar al diablo de a, ca a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés pero esa gente se burla de cosas que no entiende como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción ¿Qué aflicción les espera pues siguen los pasos de Caín quien mató a su hermano al igual que Balaam Engañaba a la gente por dinero. Y como Coré, pe, perecen en su propia rebelión. Está fuerte eso. Y claro, yo no me voy a ofender porque no me lo está diciendo un hermano igual que yo. Me lo está diciendo Dios en su palabra. Y es de Dios, yo tengo que aceptarlo. Pero esto es duro, hermano. Muchos de nosotros éramos, estuvimos en ese camino. Bueno. El principio y el fin del mensaje. La jerarquía. El respeto al gobierno, hermano. Que la Biblia no se debe de interpretar privadamente, sino que dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría de ancianos, consejeros, ancianos, que se trae ese punto y si vamos a llegar a la conclusión por medio de, de la revelación del Espíritu Santo que nos va a enseñar si eso es correcto o no es correcto. No es que un hermano va a salir y va a salir y va a sacando una doctrina y eso se va a empezar a enseñar. No es así. Por eso existe el gobierno, la teocracia, pero esto dice la Biblia, el apóstol Judas dice, pero esto desprecian la autoridad. Ellos no se sometan a esto, ellos inventan sus cosas. Ellos andan predicando cosas que recibieron en sueños y en supuestamente revelaciones. No razonan la palabra de Dios, solo se avientan a predicar sin investigar si están bien o no están bien en lo que están diciendo. Pero nosotros no podemos hacer eso si no dejaríamos de ser la iglesia de Dios de la Biblia y seríamos cualquier individuo loco que interpreta la Biblia a su manera. Tengamos cuidado con lo que oímos. No tiene nada de malo oír las cosas, como el apóstol Pablo dijo, escucharlo todo y retener lo bueno. Y yo no tengo temor. Si una persona, si un miembro de la iglesia está bien enseñado, a mí yo no tengo miedo y no me importa que vaya a cualquier lugar a oír cualquier predicador. Porque usted está fundado en lo que es la correcta predicación de la palabra de Dios, de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Muchos tienen miedo de que alguien venga por acá porque se puede. ¿Por qué? Porque quieren, saben que sus miembros no están fundados correctamente en la palabra de Dios. Pero de otro modo no hay problema. Vamos a, vamos a aplicar lo que el apóstol Pablo dijo, escuchar todo y retener lo bueno. Eso es lo que nosotros hacemos. Porque claro, como dijo el hermano, en la internet hay muchas cosas buenas también, como hay muchas cosas malas. Pero el hombre y la mujer que está bien fundado en la doctrina bíblica no va a hacer caso a tonterías. El Señor les bendiga en esta tarde Es el tiempo de nuestro hermano.